Yo creo que la, las mujeres de ahora ya no tienen que demostrar absolutamente nada. Ya sabemos que las mujeres podemos ser buenas en lo que querramos ya sabemos. Ya hay ejemplos de mujeres notables por todos lados. Eh, eh, no tenemos que ser las mejores en nada. O sea, de lo que se trata es de ser feliz. Así es que yo les diría a las chicas que ya no se preocupen por demostrarse ser las mejores, ni mucho menos. Si les las piden a eso, qué bueno, pero ya no tienen que probarse nada.